¿Conoces a las candidatas y candidatos que buscan tu voto en estas próximas elecciones? Haz tu lista electoral para que sepas por quién votar con ayuda de Ligue Político. Solo entra a liguepolitico.com desde tu navegador y selecciona tu entidad para mostrar los cargos por los que deberás votar. Busca tu estado y municipio en el menú desplegable o escribe su nombre con el teclado. De forma opcional, también puedes escribir tu sección electoral. Si no sabes cuál es, búscala en tu credencial para votar. Si no tienes tu credencial cerca, puedes saltar este paso y empezar a llenar tu lista. Conoce la información de las personas que buscan un cargo haciendo clic en su foto. Puedes ponerte en contacto con ellas a través de sus redes sociales. Interactuando con los indicadores puedes conocer el nivel educativo de quienes buscan tu voto, su postura respecto a distintos temas y más información. En algunos casos habrá un documento que respalde la información que se te muestra. Para que puedas elegir a tu candidata o candidato idóneo, revisa la información de todas las personas por las que puedes votar. Cuando hayas elegido a una, da clic en el botón Agregar para añadir a la persona a tu lista y continuar llenándola. Después de seleccionar a una persona, se activará en el menú el siguiente cargo por el cual deberás votar. Da clic en el siguiente cargo disponible, conoce a las personas que se muestran y agrega a la que consideres más apta. Haz lo mismo con todos los cargos hasta completar tu lista. En algunos casos aún no contamos con información de los candidatos o candidatas, pero conforme más organizaciones se unan al proyecto, más cargos estarán llenos. Por ahora puedes dar clic al botón dejar vacío y pasar al siguiente cargo. Cuando termines de seleccionar a todas las candidatas o candidatos, da clic al botón Ver Lista para mostrarte tu lista final. Puedes personalizar tu lista poniéndole el nombre que quieras. Y puedes compartirla en Twitter o Facebook. Si lo prefieres, puedes imprimir tu lista y copiar el enlace de tu lista y guardarlo para que lo tengas contigo el día de las elecciones. El voto informado hace la diferencia. ¿Qué esperas? Haz tu lista en LiguePolitico.com